Estas son jornadas interprovinciales organizadas desde la Escuela Superior de Enfermería dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Tenemos invitados de toda la provincia, disertantes de toda la provincia y dos disertantes que vienen de eh, Representando a Nación que eh, generalmente trabajan en el CIBEN y en, Nación de, en el Ministerio de Nación de, de Nación. Perdón. ¿Y qué es, qué es lo que qué, qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trabaja? Eh, son jornadas perinatales. Se trata sobre la perinatología, hoy tuvimos un, un invitado nacional del CIBEN este, que hablaba de dolor. Este, y hoy a la mañana tuvimos la, una de las dos disertantes que vienen desde Nación, donde también trabajábamos este, lesiones de piel y dolor, en, eh, dolor y duelo en el, en el neonato. Bueno, eh, la jornada. Comenzaron ayer, por lo que se puede ver como una muy buena convocatoria. Sí, la verdad que tuvimos del subsistema público y del subsistema privado este, muy buena confluencia, alrededor de 180 personas se inscribieron y bueno y quedaron algunas más afuera, pero bueno por, por capacidad del complejo no podíamos ingresar más gente, pero sí, la verdad que superó nuestras expectativas, muy buenas. Bueno, jornadas eh, más que importantes del de, de cuidado perinatal, neonatal, y que los enfermeros y enfermeras de la provincia se llevan mucha experiencia, ¿no? Sí, bastante, sobre todo de las este, terapias intensivas neonatales que tiene la provincia, ¿no? Este, donde tiene grandes referentes en, en Roca, Cipoletti, Viedma y Bariloche muchas Muchos enfermeros y muchas enfermeras que han participado, como usted dice, que son de vital importancia en estos cuidados. Sí, no solamente enfermería, el equipo de salud, porque tuvimos nutricionistas, médicos, se habló de, de, de la ley del COPAP, así que hemos tenido al equipo, podemos decir que hemos tenido el equipo de salud en estas jornadas.